Posible, ¿no? Llevar los deportes de contacto de aquí la aula. Oye, ¿segura? <risa> hay muchos artículos donde es lo que hemos lo que montado y Monta, pues, ha empezado a hablar y ha sido, sobre todo, más diciendo. Hay muchas veces que tenemos una imagen de este tipo de deportes diferentes a la que Y hay muchos estudios que incluso nos dicen la eh, percepción de seguridad después de hacer de, de estos deportes. Al principio todo el de mundo, luego ¿no? ah, pues ¿sí? ¿No? ¿No? son de Motivantes.